Bienvenidos nuevamente nuestra tercera y última unidad de estudio en la cual profundizaremos algunas especificaciones para la formulación de los indicadores medios de verificación y supuestos de tal forma que al finalizar este curso ustedes puedan aplicar la metodología de matriz de marco lógico recordemos que la unidad 2 se indicó cómo estaba compuesta la matriz de marco lógico. En esta unidad, profundizaremos en la definición sobre cada elemento que la compone, entre ellos los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Los indicadores son las especificaciones cuantitativas y cualitativas que se usan para medir el logro de un objetivo. Son el medio más apropiado para el monitoreo y la evaluación de los objetivos de los proyectos. Permiten además estimar el grado del avance de los objetivos, cuantificar la percepción de la población objetivo respecto a los bienes o servicios que recibe o medir el costo de los insumos empleados para el proyecto, entre otros aspectos. ¿Cuáles son los pasos para construir los indicadores? Paso 1. Revisar la claridad Paso 2. Identificar los factores relevantes Paso 3. Establecer el objetivo de medición Paso 4. Plantear el nombre y la fórmula de cálculo Y Paso 5. Determinar la frecuencia de medición Medios de verificación en esta columna es donde se identifican las herramientas y los métodos para verificar el progreso del proyecto. Esta columna se transforma en la base o el fundamento del sistema de monitoreo y evaluación del proyecto. Continuando con el siguiente elemento, los supuestos. Son enunciados sobre la incertidumbre que existe en cada uno de los niveles de jerarquía de objetivos. Representan las condiciones que deben existir para el proyecto y este tenga éxito. Para completar la descripción de jerarquía de objetivos de la matriz de marco lógico, recordemos lo siguiente. El fin de un proyecto es una descripción de la situación al problema que se ha diagnosticado. Si, por ejemplo, el problema principal en el sector ambiental es una alta tasa de contaminación de ríos por aguas lixiviadas, el fin sería reducir la alta tasa de contaminación de ríos por aguas lixiviadas. Ahora bien, entremos con los componentes, son las obras, estudios, servicios y capacitaciones específicas que se requieren que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se asigna. Cada uno de los componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el propósito y es razonable suponer que si los componentes se producen adecuadamente entonces se logrará el propósito. Y finalmente las actividades son las tareas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada componente. Es importante elaborar una lista detallada de las actividades debido a que es el punto de partida del plan de ejecución. Las actividades se agrupan en bloques, uno por cada componente. El marco lógico solamente contiene actividades principales. En cuanto al número de actividades, es recomendable que este no exceda más de 7 por cada componente. Felicitaciones por realizar con empeño el curso Metodologías de Marco Lógico. Ahora que ha iniciado su formación continua, le invito a seguir adelante. Éxito.